Se camina en veredas a causa de problemas por los caminos verdes sigiloso en las tinieblas Mi mente se conserva, muchos dirán que merman a causa de las ánimas que siempre me rodean Vida perturbadora, por todo canto implora De la zozobra cuando grita la señora auxilio Le dieron a mi hijo, maldigo quien lo hizo Agonizante en el piso, último suspiro yeah. de rojo tiñe la sangre en el piso El diablo se torna feliz porque hay un obsiso De ráfagas, asesinas que mueven la esquina, la gente grita proyecto y tu piel calcina, una familia en luto, que mal disgusto, la muerte te quita la vida en cuestiones de segundos, se pone intenso el barrio, es muy preocupante, negocio drogas y muerte, eso es irrelevante, cruce dentro de cuerpo, ofrendas en altares, tabacos y despojos, que cuya no te trague, deje el embriague, es están crudo y sin censura, sin hacerle mucho amague, date pendiente mijo, por donde caminas, la calle fue maestro en deporte y disciplina. El diablo se viste con falda y a pecar te guía. Mi dios apiádate de mí y mi propia familia. Estás pendiente, mi hijo, por donde caminas. La calle fue maestro en deporte y disciplina. El diablo se viste con falda y a pecar de guía. Mi dios apiádate de mí y mi propia familia. Como el ajedrez lo pongo en jaquemate. Arroyos mentales, escucho la pista fundiendo el grafito. Estereotipos en la selva de cemento son mis argumentos. Como autodidacta, creo que represento. Como el dragón de cómodo, tan letral, tan estructural. Rimas son las que no me podrás copiar. Por pegar un solo tema, todos se crecen. Humildad, mi gente, raperos que son como de Yo de know Sky, el autor maniático del crimen lo dijo el parroquia, pónganse la braga y asimilen, que en unos años la vacile en Miami, agarre un avión de repente estamos en New York Party con el combo de insanos, mafias siciliana, demente en la grasa, traficando prendas, somos la amenaza, el underground es lo que sale por mis penas. creo si reencarnara, sería de luz una fucking disquera, rima las que nacen no son de juguete, código da Vinci violan y asesinan frecuentemente si te quedas dormido como Freddy Krueger perturbo tus sueños, entras en